¿Cómo te va con el examen? ¿Ya lo entregaste? No, no podemos escucharlo. Doctor, espero que pueda verme. No, no se no se le escucha. Hola, buen día. Hola, buen día. Buenos días, maestra. Oye, perdón, José Eduardo, no te contesté ayer, pero es que anduve todo el día en reuniones. Sí, lo pude notar, maestra. Sí. Perdón, de hecho lo que tiene, es más fácil que lo hagas a pie, que calcules la energía total del sistema y lo sustituyas en, en pues, resuelvas el, la conservación de la energía, que agarrar la pura ecuación, agarrar nada más como varía phi como función de R. Sí, bueno, en realidad creo que en esta tarea no me va a ir muy bien. ¿No? Bueno. bueno, pero pueden reponer. Eso sí, de hecho apenas me voy dando cuenta que ni siquiera he, he enviado la tarea al correo. De bueno, pues mándala. Sobre ¿No me todo me para, que te, para que Ali te haga las correcciones. Sí, claro. A lo mejor si desconecta los audífonos, profe, se puede reactivar el el plug. Bueno. Pensemos que ahora lo que estoy queriendo ver es cómo varía un vector en un sistema giratorio. Y Yo tengo el vector A y el sistema XYZ está variando en el tiempo y está variando con una velocidad omega. Entonces, al vector A lo puedo definir como la componente unitaria i por la magnitud de AX más el vector unitario J por AY más el vector unitario K por AZ. Entonces, lo que quiero ver es cómo está variando este vector A si el sistema está girando. Entonces, yo, yo voy a llamar eh, eh, al sistema como un sistema fijo, y lo que voy a tener es, entonces, que lo que quiero ver es la derivada del vector A respecto al tiempo en el espacio, ¿no? Entonces, esto va a ser Y por la derivada de AX más la derivada del vector Y, por la magnitud de AX más J por la derivada de AY más J, la derivada de, del vector unitario J por AY más K por la derivada de AZ más el vector unitario, la derivada del vector unitario K por AZ, ¿no? Pero ¿cuánto vale I punto, J punto y K punto? Pues como está rotando lo que tengo es que I punto va a ser omega cruz I, ¿no? Porque... Eh, y I punto va a ser la velocidad de la cabeza del vector y. Entonces, j punto va a ser omega cruz j y k punto va a ser omega cruz k. Entonces, yo esto lo puedo escribir como la derivada de a respecto al tiempo en el espacio, como i a x punto más j a y punto más k a z punto más omega cruz <coughs> y el vector unitario IAX más el vector unitario J a y más el vector unitario K a z Entonces, donde AX a punto, AY a punto y AZ punto es la, vector, la, la, la derivada de A con respecto al sistema giratorio. Entonces, lo que voy a tener es que la derivada de A respecto al tiempo en el espacio va a ser la derivada del vector A, le voy a llamar primado para que se entienda que no es igual a este, Respecto al tiempo del cuerpo, más omega cruz, y este es el vector A. Entonces, en general, para cualquier vector, yo voy a tener que la derivada respecto al tiempo en el espacio va a ser la derivada, esta primada, respecto al tiempo ya en el cuerpo, más omega cruz el vector. Y esa va a ser la, el operador general que me va a definir una, una, rot, una rotación de un vector en un sistema giratorio. Entonces, pensemos que el vector es el vector posición, o sea, que A es R. Entonces, voy a tener que la derivada de R respecto al tiempo va a ser, esto en el espacio va a ser la derivada primada de R respecto al tiempo en el cuerpo, más omega crucer. O sea, aquí lo que tengo es la velocidad de traslación va a ser igual a la velocidad primada, que, que es la del cuerpo, más omega crucer. Y esta va a ser la transformación de la velocidad esto cuando tengo un vector que está girando. Pensemos ahora que A es el vector B, que es el vector velocidad. Entonces voy a aplicar la misma transformación. La derivada de B respecto del tiempo en el, en el espacio tiene que ser la derivada primada de B respecto del tiempo en el cuerpo más omega cruz B. O sea, la derivada de B respecto del tiempo tiene que ser la derivada primada respecto de T, de lo que vale B, y lo que vale B es B' más omega cruz R. Más omega cruz, pues lo que vale B, que es B' más omega cruz R. Entonces, la derivada primada, la derivada de B respecto al tiempo en el espacio va a ser la derivada primada respecto al tiempo eh, de B' en el cuerpo. Más omega punto prima cruz R, más omega cruz R punto prima, que esto es lo mismo que omega cruz B' ¿no? más omega cruz B' más omega cruz omega cruz R, porque aquí tengo un triple producto vectorial. Entonces voy a tener, ahora lo que voy a ver es cuánto vale la derivada de omega, de omega punto primada en el cuerpo y en el espacio. Fíjense, antes de meterme a la aceleración, aquí lo que tengo es que la derivada de omega, si aplico la misma regla, ahora el vector que estoy viendo es omega, Omega punto, entonces digo, la derivada de omega respecto al tiempo va a ser la derivada primada de omega respecto al tiempo más omega cruz omega. Y omega cruz omega es cero, entonces quiere decir que la derivada de omega respecto al espacio va a ser lo mismo que la derivada de omega respecto al cuerpo. Y por eso entonces pongo que omega punto prima es igual a la derivada respecto al tiempo de omega. Entonces, si lo sustituyo aquí me va a quedar... Que la aceleración va a ser la aceleración primada más omega cruz, omega cruz R, más 2 omega cruz B' más omega punto prima cruz R. Porque ya sé que estas derivadas son, son iguales, o sea que omega punto es lo mismo que omega prima punto. Entonces lo que me va a quedar es que la aceleración va a ser la aceleración eh, primada, que es respecto al cuerpo, más omega cruz, omega cruz R, más dos omega cruz de prima, más omega punto cruz R. Y entonces, esta va a ser la transformación de coordenadas para, el, para la aceleración en un sistema que está girando, como el sistema en el que nosotros estamos. Nosotros estamos en la Tierra y el sistema está girando. Pensemos que lo que tengo son coordenadas polares, entonces estoy en un plano XY. Tengo los vectores unitarios en X, que es Y, y el vector unitario en Y, que es J. Tengo un vector R, y tengo ahora, si lo quiero pasar a coordenadas polares, voy a tener los vectores unitarios IR y el vector IFI IR en la dirección de R, y IFI en la dirección del ángulo. Entonces, la velocidad en el sistema fijo va a ser B igual a B prima más omega cruz R, que es lo que ya encontré. Entonces, B va a ser IR. Ya se me perdió mi distinto. mouse. O sea, ya mi mouse, es que yo no sé qué le pasa a mi mouse. el entonces B va a ser B' más omega cruz R, donde B ahora lo voy a poner en coordenadas polares, y en coordenadas polares va a ser IRR punto más RFI punto para calcular cuánto vale la aceleración, pues voy a tener que la aceleración va a ser IR que multiplica a R dos puntos menos R fi punto cuadrada más el vector unitario I fi por 2 R punto fi punto más R fi dos puntos. Entonces, la aceleración radial va a ser R dos puntos menos R fi punto cuadrada y la aceleración... Ya se a ir esta cosa. No sé qué le pasa a mi mamá. Y la aceleración es tom... y la aceleración asimutal va a ser 2 R punto punto más 2 R dos puntos. Entonces, si yo lo que quiero ver es el caso de las fuerzas que son inversamente proporcionales. A, a, para fuerzas centrales, ¿no? que son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia, pues voy a tener MR dos puntos menos r RFI punto cuadrada, que es la fuerza radial, y esto tiene que ser menos K entre R cuadrada, y en el caso asimutal voy a tener m 2 e, r punto FI punto más RFI punto, igual a, a la fuerza a lo largo de FI que vale cero. Entonces, de ahí puedo calcular llego a que φ punto vale l entre m r cuadrada. Entonces, esto si lo sustituyo en la ecuación, ¿no? Voy a tener que la aceleración si yo tengo que, ya sé que la aceleración va a ser en el, en el espacio, va a ser la aceleración en el cuerpo más omega cruz, omega cruz R, más dos omega cruz B', más omega punto cruz R. Entonces, esta va a ser la aceleración y entonces lo que yo estoy pagando para meterme en un sistema en el que... Eh, se cumplan las leyes de Newton, es que voy a tener que poner la verdadera aceleración y entonces la aceleración va a ser, la masa por la aceleración en el cuerpo tiene que ser igual a la fuerza total que siente el cuerpo, más todos estos términos, M omega cruz R cruz omega, más 2 MB prima cruz omega, más MR cruz omega. Y esto obviamente ahora no va a ser, estas van a ser las famosas fuerzas, inerciales que uno tiene que pagar y e meter estas fuerzas cuando estoy en un sistema en el que eh, en el que en el que está girando entonces la ecuación de Newton lo que me va a quedar es que MA' va a ser F más FI que son las fuerzas iniciales, inerciales y eso me va a dar la fuerza total del cuerpo entonces las fuerzas pues son una es la fuerza de, de ya estoy con mi mouse otra vez. Una es la fuerza centrífuga, que es M cruz omega cruz R cruz omega, que es la primera. Esta está mal, esta es 2 mb prima cruz omega. Y la última es M cruz, MR cruz omega punto que es la, la, de, la de Oiler. Entonces, esto, si yo me voy a la, al ejemplo de la fuerza centrífuga, pues tengo que, si yo estoy en la Tierra y la Tierra se está moviendo con una velocidad angular, omega, el radio de la Tierra es R, yo sé que la, que la fuerza, esto, la plomada, lo que tendría que hacer es dirigirse hacia el centro de la trayectoria, pero tengo una componente que es M omega cuadrada R que es debida a la fuerza centrífuga que siente el cuerpo que lo está sacando. Y entonces, en realidad la plomada aquí está muy, muy grande, pero en realidad la plomada no va dirigida hacia el centro de la trayectoria, sino está esto, un poco desviada por esta parte de la componente que es M omega R cuadrada. Entonces... ¿Qué pasa con la plomada en el hemisferio norte y en el hemisferio sur? Aquí tengo en el hemisferio norte, pues la omega, lo que pasa es que parece que sale de la Tierra y voy a tener MG y omega cuadrada R, y entonces la plomada va a estar dirigida, desviada hacia acá. Si estoy en el hemisferio sur, pues voy a tener MG, voy a tener omega cruz R y voy a tener que la plomada va a estar dirigida como si saliera del, del, de la Tierra. ¿Qué pasa con la fuerza con la fuerza de Coriolis? La fuerza de Coriolis, si yo lo que tengo ahora es a la Tierra y tengo el eje Z, el eje Y y el eje X, y tengo que la Tierra se está moviendo con una velocidad angular omega, aquí tengo el norte, aquí tengo el este. Entonces, si me paro en este punto, yo sé que lo que me define eh, un lugar en la superficie de la Tierra es la latitud. Y entonces lambda va a ser la latitud del lugar. Entonces, si estoy en el hemisferio norte, pues lo que me va a pasar es que tengo que el eje X va a estar aquí, el eje Z va a estar aquí, y entonces voy a tener que la, que la plomada se va a ir hacia el este. Si estoy en el hemisferio sur, me va a pasar lo contrario. O sea, lo que tengo es en el hemisferio norte, la omega tiene componentes 0, omega seno lambda y omega coseno lambda. Y en el hemisferio sur tiene cero omega seno lambda y menos omega coseno lambda. La fuerza de Coriolis es menos omega cruz b. Entonces, esto me va a dar ijk 0. Si estoy en el hemisferio norte, aquí me va a tener, voy a tener un cero, menos omega seno de lambda menos omega coseno de lambda. Y la velocidad va en la dirección de y. Entonces, voy a tener 0 y punto 0. Entonces, lo que voy a tener es que la fuerza de Coriolis me va a dar i, o sea, me va a dar en la dirección de X, Y punto omega coseno de lambda, o sea, se va a ir hacia el este. Si estoy en el hemisferio sur, pues me va a pasar, vuelvo a hacer el, el determinante y me va a quedar ijk 0 menos omega seno lambda, omega coseno lambda, 0 Y punto 0, y ahora me va a quedar i que multiplica a menos Y punto omega coseno lambda, o sea que ahora se va a ir hacia el oeste, ¿no? ¿Y qué pasa con la de Euler? Eh, eso depende de la de la, de la derivada de la velocidad angular. Y yo estoy considerando que la Tierra, la velocidad angular que tiene la Tierra es, es constante. Entonces, esto, pues no, no me va a dar mucha componente en la Tierra. Entonces, yo les decía que es muy importante que se lean el capítulo, el que vean el video, que no sé si ya lo vieron de, de sistemas de referencia inerciales, que está en la página. Es muy interesante verlo porque de verdad esto uno entiende muy claramente cuáles son las fuerzas inerciales que siente un cuerpo. Bueno, entonces eh, vamos a ver ahora en general la torca para un cuerpo rígido. Entonces Vamos a pensar, yo sé que, la, que, que lo, tengo un cuerpo rígido, que podría ser un cilindro, tengo el eje X, el eje Y y el eje Z, o sea, está en el espacio. L es el vértigo, el momento angular, ¿no? Omega está en la misma dirección que L, y por lo tanto la torca también estará en la misma dirección que L, o sea, L punto es igual a la torca, entonces, y yo sé que L es I omega, o sea, L punto es I omega punto, o sea, quiere decir que I omega punto es la torca. Estoy en este caso en donde tanto la omega como la L como la torca son paralelas y todas están dirigidas en el eje Z. Entonces, la torca yo sé que es I, om, I omega punto, ¿no? Y ese es un caso particular de la torca. Y ahora vamos a tratar de ver el caso general de la torta. Pensemos que el que l punto es ya no, ojalá está mal otra vez. bueno sigamos que l punto es n. Entonces para un cuerpo rígido yo sé que la velocidad traslacional de cualquier partícula va a ser omega porque solo tengo que se está moviendo en una dirección cruce de i entonces, si yo lo que quiero calcular es el vértigo o el momento angular, voy a tener que L va a ser la suma desde igual a 1 hasta N de RI cruz PI, ¿no? O sea, la suma desde igual a 1 hasta N de RI cruz MI BI, ¿no? Y eso es lo mismo como BI es omega cruz RI, pues va a ser la suma, no, ya no sé esta cosa, la suma, desde igual a 1 hasta N de M i R cruz omega cruz ri. Bueno, pero sabemos que el triple producto vectorial de A por B por C, A cruz B cruz C, es B que multiplica A punto C menos C que multiplica A punto B. Entonces, si aplicamos eso a la ecuación anterior, lo que vamos a tener entonces es que el vértigo o el momento angular, o el momento angular va a ser... La suma desde igual a 1 hasta n de mi omega que multiplica a ri punto ri menos ri que multiplica a omega punto ri. Lo cual quiere decir que lo que voy a tener como tengo ri en punto con ri me va a quedar mi ri cuadrada, ¿no? Omega menos omega punto ri que multiplica a ri. Entonces, en general, L no es perpendicular a omega. Entonces, lo que voy a tener es que L va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de mi ri cuadrada menos la suma desde igual a 1 hasta n de mi ri en punto con omega. Eso quiere decir entonces que lo que tengo es que si lo que tengo es que el momento angular o el vértigo es i Omega, entonces lo que voy a tener es que y ahora va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de mi ri cuadrada menos la suma desde igual a 1 hasta n de mi ri ri en punto. Entonces eso va a ser ahora el momento angular cuando estoy en el caso en que eh, en que en que L no es perpendicular a Omega, ¿no? Todos los ejemplos que habíamos visto eran que L era perpendicular a omega. Entonces, eh, lo que tengo, ay, no sé qué le pasa. Bueno, lo que tengo es que entonces L va a ser I omega, donde la I ahora va a ser esa sumatoria desde igual a 1 hasta N de MIRI cuadrada, menos la suma desde igual a 1 hasta N de MIRI R I en punto. ¿no? Eso quiere decir que si ahora lo que vamos a ver es a qué equivale ese vector ese vector y, entonces L es I omega, entonces me va a quedar que es la suma desde igual a 1 hasta N, de MIRI cuadrada omega, menos la suma desde igual a 1 hasta N de M -I, -R i en punto con omega. Eso quiere decir que es la suma desde igual a 1 hasta N de M -R i cuadrada, menos la suma desde igual a 1 hasta N de MRI que multiplica a RI en punto con omega. Pensemos que le voy a quitar los índices Y y voy a suponer que R es el vector X, Y, Z y que omega es el vector omega X, omega Y y omega Z. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir cuánto vale R y cuánto vale omega en esa ecuación para el vértigo. Entonces, el vértigo me va a quedar la suma de las masas que multiplican a X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada en lugar de la R y cuadrada. Omega menos la suma de la masa y el producto Ri en punto con omega me va a quedar X omega X más Y omega Y más Z omega Z por R. Si me voy a cada una de las componentes LX, LY y LZ tendré que es la suma. Es que esta cosa. Maestra, ¿dónde queda una de las RIs en la ecuación yeah. 264? Vale, aquí afuera. ¿Ya la viste? No. A ver, ¿en la 264? ¿cuál, en, cuál, ¿En cuál? De la 263 a la 264. Yeah. Si estoy multiplicando, hago el producto escalar de RI en punto con omega. Y me queda m omega x más y omega y más z omega z. Y le dejo la r. Eh, ya, ya la vi. Sí. Ah. sí Entonces, gracias. ahora voy a poner cuánto valen las componentes. Entonces, Lx, en lugar de omega, voy a poner omega x. Entonces me va a quedar m que multiplica x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada omega x menos mx y z más Y, omega Y, más Z, omega Z, por X, ¿no? En lugar de R. Entonces, si yo hago esas sumatorias, pues me va a quedar un término que me queda X cuadrada, omega X, menos, y otro que me queda X cuadrada, omega X, más. Entonces, esos dos se me van, y entonces me va a quedar que LX, no, pues no entra nada, que LX es me L, Lx es la suma de x cuadrada más y cuadrada omega y omega x menos la suma de m x omega y menos la suma de m eh, x omega z omega z. ¿no? Entonces, esto ya sé cuánto vale Lx. ¿Cuánto vale Ly? Pues ya lo tengo. Ly es lo mismo, solo que ahora se sí me van a eliminar los términos, el término. Y cuadrada omega y y el término y cuadrada omega y, y entonces me va a quedar que es menos la suma de m x y omega x más la suma de m que multiplica x cuadrada más y cuadrada omega y menos la suma de m y z omega z, y para Lz me va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, en general ya tengo cuánto vale la Lx, la Ly y la Lz. Entonces, si se dan cuenta. Esta, cada una a los términos que dependen de x de, de los cuadrados, o sea, y cuadrada más z cuadrada, o x cuadrada más, x, más z cuadrada, o x cuadrada más y cuadrada, los voy a llamar eh, el, ten, el, el tensor, eh, el, los términos que me van a quedar en la diagonal. Y entonces voy a tener... Voy a tener tres términos en la diagonal que van a ser el Y cuadrada más Z cuadrada, el X cuadrada más Z cuadrada y el X cuadrada más Y cuadrada, porque están multiplicados por omega X, omega Y y omega Z. Y voy a tener que los otros términos son iguales. O sea, tengo MXY, omega Y, me, y tengo aquí un MXY, omega Y, y, en, y tengo un m X, Z, Omega, Z y tengo un M, X, Z, Omega, Z. Entonces, voy a tener tres términos en la diagonal y los demás términos van a ser iguales porque el I, X, Y va a ser igual al I, X, al Y, X. El I, X, Z va a ser igual, igual al X, al Z, X. Y el I, Z, el Y, y Z va a ser igual, igual al I, y, Z, Y. Entonces, yo puedo escribir eso que tengo ahí arriba como. L, X, L, Y, L, Z, que igual a una matriz que va a ser Y, X, X, Y, Y, Y, Z, Z en la diagonal, y luego voy a tener Y, X, Y, Y, X, Z, Y, X, Y, Z, Y, Z. Y eso lo voy a multiplicar por omega X, omega Y, y omega Z. Ahora, ustedes saben que yo siempre puedo una matriz diagonalizarla. Entonces, pensemos que de los seis términos que me quedan ahí, de, de los seis términos que me quedan ahí, voy a diagonalizarla. Eso quiere decir que voy a encontrar solamente los elementos en la diagonal. Entonces, a esos elementos de la diagonal les voy a llamar y x, y, y z. De tal manera que ahora LX va a ser IX omega X, LY va a ser Y omega Y y Z omega Z, ¿no? Y en ese caso ya sé que L y Omega van a ser paralelos, ¿no? Entonces, eh, vamos a pensar que lo que yo hago es diagonalizar esa matriz, diagonalizar esa matriz a lo que me lleva es a ejes principales de inercia. Y esos ejes principales de inercia van a ser el IX, el IY y el IZ, que quiere decir que no voy a tener productos de inercia. Entonces, ahora, entonces, sí voy a poder escribir que si IX es igual a IY y es igual a IZ, voy a poder escribir L como I por omega, ¿no? Entonces, pensemos que yo tengo un cuerpo rígido y tengo que está girando respecto a su eje Z, o sea que la omega va, tiene componentes 0, 0, omega. Entonces, y que estoy en ejes principales de inercia. ¿Cómo encuentro los ejes principales de inercia? Diagonalizando la matriz. Entonces, LX va a valer 0, LY va a valer 0, y LZ va a valer YZ omega, ¿no? Entonces, L va a tener la misma dirección que omega, ¿no? o sea, va a ser paralelo a omega. Entonces, la L la voy a poder escribir como i omega. Pensemos que lo que tengo es un cilindrito y tengo un cuerpo rígido que está apoyado en el plano XY y que esto ¿cómo se llama? y que está girando respecto a Z. El producto de inercia I, y, y, Z sería la suma, ¿no?, de, de M, Y, Z. Ahora no puedo ni quitar esto. A ver si puedo. No, no, no da. Bueno. Entonces sería LI X X Y sería M Y Z. Pensemos que estoy en ese en este ¿Saben qué? Me salgo y vuelvo a entrar. ¿Sale? Sí. ¿Sale? Sí, profe. Órale.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 es de ecuación de Israel. Pues, esta es la famosa representación la de, de la de reyes de la ventana cuántica. Vamos a ver una discusión alterna, enteramente alterna. Totalmente. Sí, okay. imaginemos que en principio parece ser contradictoria con la anterior. Pero es que eso simplemente le estamos suponiendo en cada caso una condición a la ecuación de movimiento general y pues esta la podemos imponer mientras no estemos alterándola no la estemos violando le podemos imponer una u otra vamos a suponer ahora que la situación es tal que la evolución temporal del sistema se debe a que son las variables dinámicas las que evolucionan mientras que los vectores de estado están fijos los vectores de estado no, no evolucionan ustedes podrían decir bueno y esto como puede ser cómo puede ser que digamos la evolución de Reyes, que toda la evolución se debe de la de, a la de los vectores de estado y ahora vamos a preguntarnos sobre la posibilidad sí. de que los vectores de estado no evolucionen pero sí evolucionen las variables bueno es simplemente un cambio de, de descripción un cambio de sistema en el cual estamos viendo la descripción esto lo podemos ver así de la siguiente forma piensen ustedes en la rueda de la fortuna no, los caballitos piensen en la, eh, los caballitos dando vuelta los caballitos están dando vuelta creo que no estás dejando entrar a la maestra eh, Juan de afuera y si los vemos girando vemos que los caballitos están girando pero nosotros estamos fijos si ahora nosotros nos subimos a los caballitos ya no vemos a los caballitos girando sino los caballitos están fijos a no, y nosotros y somos fijos a ellos pero el mundo está dando vueltas ahora que si el mundo está dando vueltas Hace rato era, nosotros estábamos quietos, y los caballitos estaban tirando. De tal manera que las dos descripciones son legítimas, simplemente son eh, sistemas de referencia diferentes. Entonces, hagamos un cambio de sistema de referencia similar en este caso, vamos a prepararnos a los caballitos, de tal manera que resulte que ahora eh, las variables dinámicas están oh, variando con el tiempo, pero los vectores de estado, que los caballitos en este caso, los vectores de estado están fijos. Si eso es cierto, entonces ¿qué va a pasar? En la ecuación de movimiento teníamos, eh, la de, teníamos aquí la derivada temporal de la F, pero como las M, eh, M y N, el vector de estado, no dependen del tiempo, entonces podemos derivar, introducir la derivada del vector de tiempo que pere sobre el operador S S que depende del tiempo es decir, M y N están fijos entonces la derivada respecto del tiempo se nos brinca y nos queda este término acá y aquí nos quedaría el término que ya teníamos el término del elemento de, de matriz del computador este es también el caso particular la forma específica de escribir la ecuación que teníamos anteriormente la ecuación general de un metro, la de b breve, pero ahora ya hemos dispuesto aquí, en esa parte, hemos dispuesto la posición de que los vectores de Estado están fijos, no depende del tiempo, que era para la dinámica la que depende del tiempo. Y nos encontramos que este, cumple esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación que ya, ya vimos la anterior, la mencionamos, y podemos fácilmente escribirla, de los elementos de matriz, de M y N, Buenas tardes. aquí. esto para cualquier elemento la tiempo es igual al de es igual al de Está aquí lo hacemos formalmente aquí agregamos un factor y, pra, m, y sumamos sobre todas las m y de ese lado le este, agregamos un que n no, aquí le hacemos un que m y aquí en bra y sumamos sobre todas las n y aquí obtenemos esta cantidad que ya sabemos que vale 1 es la descomposición de la unidad eh, en, en esta base y esto vale 1 tenemos esta descomposición de la unidad esta base y eso vale 1, entonces aquí nos queda un 1 y H se va de respecto del tiempo, otro 1, sea, entonces y H va de respecto del tiempo y aquí queda lo mismo, solamente nos queda eso, además es la unidad de acá y la unidad de acá, y nos queda esta ecuación de movimiento. y Eso resulta ser que la ecuación de movimiento que teníamos que venía a ser esta, pero bueno no es. Este, y hemos visto eh, que esta ecuación se reduce a este y La ecuación de movimiento ahora nos dice que hemos supuesto que lo único que varía son las variables dinámicas. Nos encontramos entonces una ecuación de evolución para las variables dinámicas. Lo que evoluciona son las variables dinámicas y se cumple una ecuación de evolución para las, las variables dinámicas. Como ven, este, dice la profesora que salgamos todos de la reunión para volver a entrar. fue meternos al espacio de Hilbert de cabeza y ya estamos viendo ahora los vectores de estado desde el espacio de Hilbert y el espacio escrito de colocado desde el espacio de Hilbert pues no se mueve nada de los vectores estamos, nos fuimos a los caballitos pues que estamos girando con los vectores de estado y si estamos girando junto con los vectores de estado entonces no hay movimiento de ellos lo único que evoluciona son los variantes y lo que vemos entonces es una ley de evolución de las radiales de entonces, Ahora esta ley es la ecuación de Heisenberg, la ecuación de, de, de evolución de Heisenberg, que es esta, que es también que es general, ahora es la que viene a representar la ecuación de evolución general que teníamos antes de la 9.9. Entonces ven ustedes que tanto la ecuación de Heisenberg como la ecuación de Heisenberg son formas particulares de la ecuación de movimiento nueve que teníamos allí arriba Quiere decir? la ecuación de movimiento debe, debe, es la más general de todas porque esa puede eh, describir las cosas a la Heisenberg o la puede describir a Luis Heisenberg como queramos y si no tenemos por qué escoger ni a Heisenberg ni a Heisenberg podemos no escoger a Real. pero si cogemos uno o el otro entonces vamos a caer o a Heisenberg o a Heisenberg los dos lo que esta es la mecánica cuántica de, de Heisenberg y la anterior la, la, la mecánica cuántica de Schrödinger esta que está aquí. aquí aquí la mecánica cuántica de Schrödinger en una ecuación y aquí la eh, mecánica cuántica de Heisenberg en una ecuación A ver, tengo una duda aquí, sí. sí dígame, ahorita vimos eh, dos dos formas eh, la, la de Strenger y la de Heisenberg para escribir pues según lo que vayamos a evolucionar le voy a llamar si las, las variables dinámicas o los eh, vectores de estado no sí. este, lo que lo quería hacer, pero eh, no se puede hacer evolucionar ambos o sea a eso voy a eso voy ¿no? a eso muy buena pregunta los casos estos que hemos visto son un poco extremos, porque uno dijo, bueno, evolucionan los vectores de estado, pero no las, las variables dinámicas, y otro dijo, bueno, evolucionan las variables dinámicas, pero no los vectores de estado. Bueno, pero...